Buenos días Pero, pero, pero un, jarro, un jarro de agua que lo tenga ahí O un extinguidor, claro, un extinguidor. Aunque sea un ching en esta taza, ¿verdad? Sí. Mire, buenos días Gracias Francis. gracias Serian sí. Y a todo el equipo de, de mañana Mire, este es un país ignominioso Aquí se dan cosas que uno a veces dice Pero caramba ¿Qué pasa? ¿Usted se, da, ¿Usted se imagina lo que es poner, colocar a un vendedor de, de, de productos químicos, ¿eh? de herbicidas y esas cosas, a dirigir medio ambiente? Eso es una cosa que es indominiosa, porque es un individuo, usted lo siente que es un individuo que no tiene ninguna actitud o vocación a, o vocación a favor de del la naturaleza, ambiente. del medio ambiente. Hello. Pero, pero es ignominioso, así como eso es ignominioso también lo es. El hecho de que al día de hoy los médicos dominicanos que se han enfrentado a, esta, a, esta, a este virus eh, mortal, que ha habido un, una cantidad de ellos ya fallecidos y otros infectados, médicos, enfermeras, personal de apoyo, todo el personal de salud, tenga que estar... Como, dicen, como se dice coloquialmente, atagañando por un incentivo que le ofrecieron, que le han ofrecido, que se lo dieron en su momento, eh, producto de su labor. Yo pienso que es de justicia, que es de justicia darlo, pero más de justicia es justiciar a quienes no lo están dando. Porque, justiciar a quienes no lo están claro, dando. Claro, porque ven acá. O sea, ¿cómo es posible? Eso pasa mucho en nuestro país, sí. pasa mucho el hecho de que no le reconocen a la gente sus condiciones, no, los recono no les reconocen a la gente su, su, su intención, su actitud, su deseo de, de ayudar, de cooperar. Eso es, es muy común que el malo triunfe en este país. Quizás en el mundo, pero eh, bueno, vamos a hablar es que en términos micro. Decía Facundo que lo más malo de la gente es mala, ¿verdad? Cuando hacía sus peroratas. Sí, sí. Era el silencio de la gente buena. Así es. Los malos triunfan cuando los buenos son indiferentes, Correcto. dicen por ahí. Y lo mismo decía Martin Luther King. Tu día termina cuando tú decides silenciar las cosas que debe de, de anunciar. Exacto. Miren, eh, la, gente que, la gente que mató a Camaño, por ejemplo, vivió hasta, ha vivido hasta, creo que todavía hay uno vivo, eh, y, y vivió hasta que, hasta que, hasta que murió, de, digamos, naturalmente. Nosotros tuvimos aquí a dos policías que fueron eh, sumamente atropellantes, policías malos, esos policías que daban golpes, que rompían brazos, que mataban gente. De La Paz y Radamés, famoso. Famoso, no de la paz del abogado, no, no, absolutamente, y no creo ni siquiera que fueran familia Yo recuerdo que hay una poesía que hizo Chelo Durán, Ramón Roselio Durán López, el nunca bien ponderado Chelo Durán, mi hermano Chelo, y él, la poesía se llamaba Ilván de Horas, porque él relataba, una vez que lo detuvieron a él y a Luis Bautista y lo metieron en una celda, y dice él que cada vez que él oía el movimiento del, del hierro, ¿verdad? Y candados que cerraban o abrían, él eh, eh, eh, eh, nacía su incertidumbre. Y él se preguntaba, ¿de la paz quizás Radamés tal vez? O sea, vienen a darle una golpeada, uno de los dos. Eso era lo que... Una, una, una poesía muy bien construida por ese magnífico amigo. Bueno, pues el asunto es que lamentablemente nosotros hemos visto lo que pasa en una nación como esta, esos dos policías que yo les menciono, que eran lo peor, los que tienen mi edad o andan cerca de mi edad, seguro los recuerdan. Era de lo peor. Señores, cuando salieron de la policía, yo de La Paz no, no, no, no, no sé qué rumbo tomó, pero a Radamés lo veíamos en una bicicleta andando por las, por las calles de Macorís, ya sin ser policía, y nadie se atrevía a tocarlo ni a decirle nada. Un tipo, no era que yo quisiera que le hicieran algo, pero carajo que sea un pellizco, un hombre que hizo tanto daño. Y aquí hay otro policía que decía, que decía, eh, respóndele al magistrado cuando estaban interrogando, pues tú sabes, yo no porque no eh, no espero que sea yo que te haga la pregunta, porque yo soy un hombre peto en sufrimiento. <risa> Perdona que le haga la pregunta. Eh, sí, respóndele al magistrado. No, no a mí, sino al fiscal que lo estaba interrogando. Respóndele al magistrado, porque yo no te puedo hacer la pregunta porque yo soy un hombre peto en sufrimiento. Es eh, <risa> <artigo>. no casi te... amenazó, no amenazó. <risa> no, no, no. <risa> no, jamás. Eh. Un teniente era eso. Sí, <risa> un teniente. A mí se me parece teniente. la cosa. Muy en... conocido como ¿Eh? el árbol aquel. Yo creo como que lo conozco. <risa> ah, no lo va a conocer. <risa> señores, señores, nosotros vivimos... Uh, Justo allí escribimos nuestro nombre, tú y yo, en una mata, un árbol. Sí. Mira, <risa> et, et, realmente et, estamos recordando esos aspectos. Dice esos, Willy Hierro que Radamés la bestia. Ah, sí mismo es. Sí, Radamés Radamé la bestia. Era una cosa fuera de serie. Muerte. fuerte. Como. Sí, señor. Y era un hombre igual que Alicinio Peña Rivera. Fue famoso por su, por ser uno de los más extraordinarios torturadores y matones que tuvo el régimen de Trujillo. Dijo en un libro, escribió en un libro, eh, escribió en un libro que había, había, había interrogado a mil cobardes y a un solo hombre, que era este profesor de la UAS, eh, bueno, me recordaré el nombre, pero miren, la, el asunto está en lo siguiente. Yo pienso que las sociedades deben ir cambiando sobre su, so, so, sobre el, el paso del tiempo, su comportamiento. Aquí lo que estoy es abogando por la justicia, por la justicia o por la justeza de la medición que hacemos todos de nuestros congéneres. Porque en definitiva, cometemos mucho, mucho muchos actos de ignominia, cuando no, eh, no hacemos las cosas como debemos hacerlas y no valoramos a la gente en su justa dimensión, y sobrevaloramos a uno y desvaloramos a otro. Entonces, es muy duro, es muy duro eh, hacer ese tipo de cosas, porque indudablemente que le vamos quitando un poco de humanidad, a nuestra a nuestra visión del mundo eh, yo yo yo siento que todo el mundo cuando hace algo aunque no espere que se los reconozcan pero en el fondo allá a lo lejos quiere que alguien diga que hizo la cosa bien ustedes saben por qué porque el ser humano vive de estímulos el ser humano vive de estímulos el ser humano vive de estímulos en el sentido de que mira Qué bien vestido anda hoy. Claro. O qué bien que bien que bien te ve. Eh, qué bien te queda esa corbata. O ese corte de pelo. sí y, y, Lo que decía la doctora. Más sí, exacto. claro. O sea, todos queremos una, una retroalimentación. Hasta el, hasta el propio Dios. Pero claro. Que exige devoción absoluta. Sí, sí. sí, sí. Así mismo es. Como decía el, el, el famoso coronel sí. ciego que hizo Al Pacino en la película Esencia de Mujer. Eh, era un, era un, eh, le dice un halago a Dios, porque él cuando terminó de bailar aquel tango, un, un tipo ciego, bailó un tango perfectamente con una jovencita bastante bonita, pero él no la podía ver porque él era ciego. Y él se imaginaba que era bonita solo por el olor de su perfume. Y cuando ella fue y la sentó a la mesa, él, él dijo, mujeres, Dios tenía que ser un maldito genio. <risa> para, para hacer esto había que ser un maldito genio <risa> óyeme una frase espectacular una frase espectacular de esa película Esencia de Love o perfume de mujer de Pacino, un camaleón terrible como Pacino pues bien señores yo pienso que las sociedades tienen que ir eh, eh, eh, ah bueno el, el profesor universitario que dijo Alicino de Peña era Luis Gómez dijo yo torturé a mil él lo dijo de otra forma, pero yo no voy a usar la palabra. A mil cobardes y a un solo hombre, que fue Luis Gómez. Luis Gómez Pérez, figura dominicana que la de, de la resistencia. ¿Eh? Lo dijo Alicinio Peña Rivera. ¿Cómo era que le decían a él, a Luis? A Luis Gómez. Eh. Él, era, él, era, él era especialista en lo que tú eres, eh, en cuestiones eh, municipales. Ya. Sí, Luis era un tipo, sí. un abogado brillante, pero un... Un catorcista opositor al, al, al... Bueno, seguro tu mamá lo conoció. Sí. Bueno, la cuestión, la cuestión es esa, señores. Yo pienso que uno tiene que aprender a ser cada día más me empático. Preguntaré a mi madre como era parte del Sí, de Luis Gómez Pérez. Luis Gómez Pérez. Eh, uno tiene que ser más cada día más empático con los demás y reconocerle la cosa. Incluso con los hijos también. Eso también es una buena terapia, decirle a los hijos que bien, eh, qué malo que bien, si le dices bueno, mal, bueno, <coughs> apláudele las cosas bien que haga De hagan, forma, reconfortalo. Si esto, si esto te si, y motivo a los demás a que lo hagan lo que tú pides, porque para mí me es común. Mi hijo me llama y termina la conversación, te amo, le digo. Sí, sí, así es. O Eso te dio, la Dios, Dios te bendiga porque me besan la mano a mis sí. hijas, a todos. Saben que reciben de su padre el te amo diario cada vez que nos hablamos. Y eso yo okay. creo que es una práctica que la acuñé y me hace sentir más cercano a ellos y que ellos sepan que están te tienen a su padre. Sí, así y es. así lo hago con mis padres. Y así, y así es. es. Bueno,